A las 10 sesionales del ADP que conforman las provincias hermanas Mirabal y Duarte, convocan al Magisterio a un paro de labores para este martes 8 de mayo por 24 horas y que será cumplido por todos los docentes en sus centros educativos ante el reiterado incumplimiento del Ministerio de Educación a estas dos provincias. Llamamos a los padres, a las madres de nuestros estudiantes a que nos acompañen en esta nueva jornada de lucha que se realiza porque el Miner ha abandonado totalmente esta zona heroica, responsable y productora. En Arenoso exigimos la terminación del Liceo Eugenio María de Hosto, en el cual el presidente hizo una famosa llamada, todavía no ha sido terminado ese liceo dos años después de la famosa llamada. En Salcedo necesitamos que concluyan el Centro Educativo Las Caobas, en Villatapia el Politécnico, para Castillo tenemos la prioridad de la escuela de la Yaiba Abajo y la pared perimetral y el comedor del Liceo María Paulino Viuda Pérez. En las guaranas que concluyan los trabajos del Liceo María Paulino Viuda Pérez. En las guaranas que se concluyan los trabajos del Liceo Fle Flérida Hernández y las escuelas de, las, de los Rivera Juan Sánchez Ramírez la, y la Darío Antonio monedero. En Hosto todavía está pendiente el Liceo Eugenio María de Hosto, que se habiliten los comedores y las áreas de recreación de los centros educativos de Sabana Grande y de Isleta. En Villarriba la situación del director, del señor director Máximo Mercedes suspendido desde hace tres meses. El deterioro progresivo del liceo Juan Pablo Duarte y las condiciones de los centros educativos de la reforma. Barranquito y el Callejón del Hilo y Barranquito. En Penares, la Gran Parada, Escuela Gran Parada, La Jíbara, el Liceo Isidro Antonio Esteves. Reiteramos de que deben ser concluidos sus labores. Y los centros donde se, ha, se dan clases de trenquetas, Palo de la Jaiva, La Guama, Rollo Seco. Tenemos además las jubilaciones ilegales de los... Profesores Iris Fernández de en Tenares, el profesor y presidente de la seccional de San Francisco, William Hernández. En San Francisco de Macorís están decenas de casos de centros abandonados y comedores sin recursos, la suspensión por varios meses del director Francisco Guzmán, que urge una solución. Como nota, la ciudadanía de las dos provincias, regional, nacional e internacional, esta, esta situación calamitosa que le hemos presentado, que son solo las prioridades más urgentes de cada pueblo, son parte del incumplimiento del ministro de Andrés Navarro y las autoridades educativas, quienes son las únicas culpables de la situación que atraviesan los centros educativos.